Change the animatronics to suit mode, insert and firmly the hand to Estamos aquí en el juego y será la primera vez que lo voy a probar. Si lo descargué, eh. Bueno, voy a te voy a dejar el link para que lo vayas a comprar que dale 2.000 pesos, yo no los tengo. ya a veces, hasta, no sé qué hago con el dinero, ¿también? voy a hacer algo? Ok, ya le he jugado a, a O lo, lo podía muquear? Espera, no funciona Esto no funciona Pero... ¿Qué carajos me dijo? Voy a morir Voy a morir Aquí voy a morir Ya pensaba Ahora sí Hola. Hola. Ay, no, yo... yo estoy aquí Ellos deben estar acá No, no. Ya, ok No sé en dónde están, chicos No sé en dónde están eh, oh, espera, espera, espera, espera, espera. ¿Eso es Fossi? ¿Es Fossi? No, no sé si es Fossi, ¿ok? Ya me lo escriban en los comentarios, ¿por Porque ya ni me sé los nombres de esto. Y no sé por qué lo estoy jugando. ¿okay? ¡Ay, el audio! Okay. Oh, el audio, ¿por qué esto se acaba tan rápido? Fossi No te muevas de ahí Fossi no te muevas ¿Alguien el audio ya, pues, oh. Lo hice oh, oh, oh, Lo hice Pasé la primera noche, creo que la primera noche no me pasa. No sé si la segunda, pero vamos a intentarlo pasar, ¿ok? Vamos a intentar pasar la segunda. Y si me. Ok. Una cabeza flotante. Ah, ya tiene una sola pierna. Ah, tiene dos piernas, no sé por qué esto le está ganando. Y esa mano. Y eso. Ok. Chao, me no sé para dónde le dio, pero bueno, dijo que eso ya salía 12 AM 2 AM voy a estar pasando esto y no hey man, some vintage audio training es donde están no, los peluches like ahora sí. oh, oh, como? Man. I not gonna believe Se this. I'm not gonna believe this. I'm not gonna believe this. I'm not gonna believe this. Oh, no, oh, look, no, ya te, sure ya no, ya te, tengo, Ahí estás. We'll no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Te te no, estoy no, no, te muevas, princess, no, te muevas. no, no, Right now we have two specially designed states that double in both animatronic and suit. So please pay close attention while learning Hi. how to operate oh, suits as accidents, flash viene a matar. flash death, slash irreparable and grotesque maiming can occur. First we will discuss how to operate the mascots when they are in animatronic form. For ease of operation, the animatronic Por favor. Can turn and walk towards sound This is an easy, no, sure animatronics the, are, the What? What the fuck? You make you sure feel Oh, mierda. No, aquí voy a dejar esto No, ya aquí voy a terminar esto Ya voy a terminar esto, es que ya me metí un susto Que nunca me había metido. Bueno Yo me voy Ay, No, ¿qué me miras? Bueno, yo me voy de aquí Ya no quiero ver más esto Chao chicos se cuidan y hasta la próxima, como siempre.